Es una oportunidad para hablar con, con padres e hijos y reconciliar ambos lados, porque repetimos mucho que la familia es la base de la sociedad. Y de veras, la, la adolescencia para muchos padres la, la podemos llamar aborrecencia. ¿sí? Aborrecencia porque el chavito que antes te admiraba y que era buena onda contigo y que era su superhéroe y la fregada, ahora se te quiere enfrentar y hasta malas palabras te quiere decir y claro que te exaspera y sientes que puede ser un malagradecido porque estás renunciando a cosas para que él tenga cierta calidad de vida y lo que recibe son malas palabras que digo, creo que no se vale pero también se vale entender adolescente no tiene planeado de un día despertar y decir ¡Bum! te voy a fastidiar, eh, me caes mal hoy se me ocurrió que me caes mal o oh, sí, se llama despertar hormonal y es algo muy fuerte y nos cambia el, el, el, el ánimo súbitamente ¿sí? y emocionalmente podemos estar más susceptibles y la adolescencia es, es, una, es una etapa preciosa pero también durísima porque es despedirnos de la niñez y es empezarnos a ser responsables de nuestras decisiones los papás ya tienen momentos que nos quieren tratar también, sentimos como adultos ya nos dicen, sabes qué, pero esto es lo último que te pago ¿Sí? no te voy a dar carro, si quieres esto tú te lo pagas a veces los queremos retar a los papás y decir no te necesito Y cuando como chavos indagamos cuánto cuestan las cosas Sí, los necesitamos, ¿verdad? Porque hasta el carro más quinchurriento ahorita, ¿qué te cuesta? 50, 70 mil pesos un adolescente, ¿cuándo te consigue 50, 70 mil pesos? Y neta es un carro que si no se le salen los resortes Dale gracias a Dios, eh, ya te llevaste una buena oportunidad Y a lo mejor tu papá te da un carro Uff, hasta con quemacocos Entonces viene esa parte como de Por un lado me caes mal Pero por el otro lado, papá te necesito Y por favor, sígueme dando Soy tu hijo, sígueme proviendo. Pero también los papás, de repente ¿sí? Es que bueno, así, día gratis, nada, eh me estás hartando y antes al menos me dabas ternura y me dabas sonrisas. Ahora me das sustos, ahora no sé si vas a llegar del antro bien. Sabes que quedamos en que cuando vinieras a la casa me avisabas y nunca lo haces. Pero si no te dejo salir amenazas con irte a la casa. Y padres que viven en estado de tensión constante. qué duro es entender así que el niño ya se fue. Cuando pensamos que ese niño nos iba a retar. Y qué duro puede ser. Y esto no se trata de esconder temas. Se trata de hablar los temas a los que sus hijos se van a enfrentar. Tal vez ustedes también se van a enfrentar a darse cuenta que algunos de esos puntos pueden no estar resueltos para ustedes. Entonces, como hijo teredo, ¿sí? conciencia de vida, si yo todavía no he logrado resolver honestamente la mía. La verdad, sabes que estoy enfocadísimo en el trabajo. Porque sabes que la comida no es gratis, las medicinas no son gratis. Y descuidé a mi pareja, y como padre a veces estaba de un humor de la fregada, pero te prometo una cosa, no era en contra de ti. Y un día vas a ser papá, y si me pones una medida demasiado dura, ojalá no te muerdas la lengua. También se va a tratar de eso, de ser más empáticos. De estar dejando decir te amo, pero te trato mal. No te amo, pero te tengo papá, mamá, muerto del miedo. Y también a veces vamos a poder ver hijos que nos digan, oye, espérate Jorge, yo soy el que cuida a mi papá. ¿eh? Ese es el de los drinks. Y yo me pagué la universidad solo, sola Y nada más que se entienda una cosa, por favor, esto no se trata De juzgar nada ¿eh? De hecho me encanta la frase que dice Juzgar es no entender Porque cada cosa que juzgas, la juzgas desde tu realidad No desde las posibilidades del otro no puedes, porque no tienes los recuerdos de la otra persona, las huellas de la otra persona, los traumas de la otra persona, la incomprensión que sintió la otra persona, la impotencia. Y puede haber cosas que tú digas, oye, ay, me platico y para mí no es la gran cosa. No, pues alguien puede decir lo mismo de tu vida en otros temas. ¿eh? Se trata de como padres darnos cuenta que tenemos que readaptar nuestra relación con nuestros hijos ya crecieron Y ya no van a querer que los tratemos como chavitos inútiles Vamos a tener que reconocer cosas Vamos a reconocer tal vez Que detrás de ese chavito que ahorita ya me está contestando Hubo un niño que lastimé y nunca me disculpé con él Y ese niño, esa herida Me lo está traduciendo con ese grito tardío nos vamos a dar cuenta que tenemos que tomar la decisión si somos padres o guías si somos amigos o guías porque está padrísimo el modelo de quiero ser tu amigo y demás pero creo que también tiene que ver un encuadre en la relación que quepa la armonía para todos ¿Sí? que sea un ganar-ganar hacer chavitos conscientes ¿Sí? acuérdense que vamos a aprender que el único en la vida, la única brújula que tenemos que nos indica si estamos tomando buenas o malas decisiones, es nuestra armonía. Si tú sientes que la relación con tus hijos está difícil y que es una buena relación, vamos a intentarlo. Vamos a proponer opciones, no te vamos a decir qué hacer. En eso radica el gran secreto de la vida. Si sí, Tú ponderas. Entonces... Vamos a hablar un poquito de todo eso sí, y, y directo, ¿no? Directo, preparen sus dudas.